Hola, en este video voy a explicar cómo realizar la certificación del set básico para facturación electrónica. Ya recuerden que para eso tenemos nuestro set ya preparado acá en set básico. Entonces nos dirigimos a la página libre de vamos a la etapa 1 set de pruebas y cargamos nuestro set básico. Ya. Adicionalmente debemos eh, modificar los fueros desde ya que ya hemos utilizado los CAF de factura eh, perdón, de notas de crédito, notas de débito, tanto para facturas de compra como factura exenta. Entonces acá debemos decir en este caso que los folios del equipo documento de 56 parten en el 4. Y además debemos decir que los folios 61 parten en el 5. Y ahí con eso el sistema eh, utilizará esos folios desde. Lo siguiente es colocar el root del de emisor, el root de nuestro receptor. Subimos los archivos CAF correspondiente. Subimos la firma electrónica, colocamos la contraseña de la firma y asignamos la fecha de la solución con el número de solución que siempre es cero en certificación y descargamos. Bueno ya tenemos nuestro set generado vamos las descargas vamos a ver que ahí está creamos el archivo y lo copiamos a la carpeta de XML que tenemos en nuestro directorio de trabajo Cerramos el nombre set básico ahora lo que debemos hacer es subir este set básico el sitio web de impuestos internos entonces para eso vamos al menú de certificación envío de documentos colocamos el root de la empresa y agregamos el archivo esto no es sino un track id que recuerden colocamos en nuestra carpeta en nuestro archivo eh, de envíos entonces acá tenemos nuestro archivo de envíos y en set básico colocamos el track que nos acaban de asignar ahora lo que debemos hacer es chequear el estado de ese documento ya pero se demora unos segundos entonces mientras tanto vamos a generar los PDF ya. vamos a la utilidad donde lo hemos hecho antes en PDF subimos ahora el XML de nuestro set básico marcamos que queremos que copiar el PDF separado y descargamos Con eso vamos a tener nuestros eh, documentos en PDF listos para dejarlo en la carpeta eh, PDF que es la que hemos estado usando. Entonces ahí tenemos nuestros archivos, los extraemos y los copiamos en nuestra carpeta PDF. Y esto sería ser básico. Ahí tenemos nuestro documento y por ejemplo tenemos la factura electrónica número 1. Ahí la tenemos donde podemos ver que eh, está en este caso en la copia ahora sí procedemos a chequear el estado del documento para eso vamos a consultar estado de envío colocamos el identificador del envío y colocamos el root de la empresa finalmente hacemos clic en enviar y ahí podemos ver que los documentos están eh, informados y aceptados ya lo que vamos a hacer ahora es declarar el avance con este envío entonces para eso vamos a tu electrónica, al ambiente declarar avance la root de la empresa y colocamos el identificador del envío de set básico colocamos la fecha de hoy de que fue cuando se hizo el envío y hacemos clic en confirmar revisión entonces mientras tanto esto nos va a decir que está en revisión ahora solo debemos esperar unos segundos para que nos llegue la respuesta de impuesto interno de la declaración de avance que acabamos de hacer para chequearla nuevamente, vamos a declarar avance Colocamos el root de la empresa Y podemos ver que nuestro set básico está realizado conforme Entonces, con eso completamos la, el envío del XML del set básico y Entonces, en este video mostramos cómo generar el XML del set básico Cómo generar el PDF de ese set básico Y, y, y qué hay que hacer en impuesto interno para poder subir el archivo, enviarlo y declarar el avance de ese set Muchas gracias